Les agradezco a cada uno de ustedes eh, haber aceptado esta invitación. Eh, para mí es un honor poderlos recibir aquí en la Casa del Pueblo, eh, a nombre de nuestro presidente Rafael Tatito Hernández y esta su representante Estrella Martínez Soto. Es verdaderamente un honor. Esta actividad eh, la hago con mucho, mucho cariño, sentimiento. Ese, ese honor y esa bendición de poder ser mamá o que alguien te llame mamá, porque hay muchas que también, aunque no tuvieron la oportunidad, pero sí, Dios le dio la oportunidad de poder criar, de poder cuidar, de poder proteger, que es una de las características más increíbles que pueda tener una mujer, y una madre, ¿verdad? de proteger y hoy tengo el honor de recibir a mujeres. uno dirá algunos tienen muchas historias conmigo y las elegí por eso, porque en el camino y en la trayectoria de mi vida no tan solo de representante, sino como de mujer, líder estar en las comunidades, en la iglesia en los parques eh, en me he encontrado y ustedes han tocado mi vida otras alguien habló bien de cada una de ustedes y son merecedoras de este reconocimiento Soy Natividad Soto, madre de Estrella Martínez, representante y muy orgullosa de ella si volvieran a ser, me gustaría tenerla otra vez como Estrella porque ella es tan especial especial en su forma de ser, en su sentimiento, en el compromiso, le gusta servir, ella nació para servir, yo la admiro mucho, y estoy tan orgullosa de ella, todo el tiempo, muy agradecida estrella, te quiero con todo, te pido a Dios que te bendiga, te